Chachos, colocamos 201 vale, para ah, no meternos en la comunicación de ella. Ah, ustedes dan doscientos. Sí, pero ya, ya la cambiamos, no ha lío mi teniente. Y. <coughs> Corra, muchachos. Corra, corre, corre, corre, corre, corre, corra Derecho o izquierdo, por sí. La juega, la juega. A los zombies, a los hombies. User left your User joined your channel. North, North, North. Chala. Te copio, te copio. User left your channel. Pues le cayó un zombie. Bueno, acá no me pueden dar. ¡Ey! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Punca! Logística, logística amigo. Le copio, le copio, siga USL, ya Tengo le mando un médico. Múltiple. Tengo a aliados caídos. Copy, copy, todos al hospital de campaña entonces... Güey, me copias. A ver, me cambie, peña. Ya. peña, peña, me copias. ¿Qué puta? ¿Qué Está pasando? Peña, peña, ¿me copias? Claro, claro. Ay, peña Peña, háblame Bien, bien, te veo, te veo, peña No sé qué hacer. Están dando con todas. mundo dale no. dale le contra para que va el arma ¿Por qué? Ahora control eso de control Es Yo cañas cañas como están? Vale, dale. Si sí, sí, sí, pero yo aguanto, yo aguanto. ¿Cuál sí, es? Sí, sí, sí, pongo aquí contigo. Ah, también misión ah, Nicki fue puta. ¿Cómo están aquí? ¿Estamos bien? Ahí, caído pero... qué? ¿De dónde? pulso No tiene, no tiene Vale, le pongo 50 por ahora se acabó la munición y estoy bien me están entrando Cierca, no, Vamos a tener que buscar un nuevo punto de De medic ¿Qué? Okay, ¿La seis o okay? qué? Creo que ahora alguien... Los tenemos aquí a pelo. ¡Uy! Cayó cayó Dios. Esto, esto no salió como lo, lo planeábamos. <risa> tiene, tiene. ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Esa cosa es pierna toda. aguante cañas, aguante cañas. So. Copy, copy. No tiene ritmo, hago RCP. ¿Tenía ritmo? Papá, me copia aquí Kilo, la esquina, la esquina, a la esquina! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! qué, güetas? ¿Usted está vivo? ¡Véndese! Papá, venga y sale, ¿listo? Papa, papa, aquí lo ¿me copia ¿Qué? Me dieron, me dieron, pilas, pilas, pilas. No, muchachos, hay que cambiar el punto Copi, sería en, en la casa ¿Qué? El ¿Qué? El ¿Qué? Eh, le notifico, vamos a cambiar el punto médico Estamos muy expuestos aquí Vamos hacia eh, el edificio de Centro de Operaciones Donde estamos dando las indicaciones Hey, cambiamos punto médico. Copime, es en el centro de operaciones. Que queda aquí en 200. Uy. Vámonos. Todo el cargador, parece por lleno, verde Suba, suba, Dios, más seguro Si, sí, hay que al menos parambal a esta cosa Bueno, estabilicemos el personal aquí por Y luego Cuervo se queda, ¿vale? Copi, yo me quedo Y Pinilla, vamos por municiones Entre los cuarenta vas a hacer Y suministros también, médicos si ¿sí pueden ¿Médicos? No, Listo si quiere Cuervo haga una cosa a, ver, revisa, ¿no? a los míos ya eh, Ese todo lo que yo tengo de sí. equipamiento médico Pase, pase, pase. ¿Me No, si, sí, tocó cambiar el punto médico, estaba muy expuesto No, no hay nada en la maleta Pasando Vale Trae una caja es muy duro, si sí, se sí, abajo, pero ahí no puede correr eh, con eh, eso dije, no, no, se puede correr. no, no, muy complicado Hacia 200 Toda su parte Recibido, sí, Hacia 200 Por ahí hay gente Pedan Me dice No, oh, cañas. Siga caña, con su pierna. Siga, siga, siga. Con cubicones se eh, mueve hacia los lados como girando. De cañas. <risa> ¿Tienen los permisos médicos? Pero... Adiós. Sí, el no, Ya ven dónde me están pasando todas. Como todo No, si ya todo lo no, eh, mucho cuidado, no se que entrar al continuador ¿tienen los permisos médicos? Eh, afirmo, soy sí. Rally Sandero CP y todo Listo, me voy Ya vengo con implementos Copy, copy Filan, se saca alguien de la zona del combo. ¡Venga, pasa atrás! ¡Copy! mejor sitio! Es aquí, no pueden... Busca mi Huertas, no lo encuentro. Huertas estaba en el centro médico. Vamos, vamos que llego, vamos que llego. ¿Qué Yo Peña, ¿qué pasó? ¿Qué hace aquí? Cambiando de arma, que ya la munición. No, Peña, eh, bueno, tenías que hablar con el teniente y el teniente nos pasaba la voz a nosotros. eso Como dijo que no, que no, que ni lo médico ni nada tenía que ir hasta allá. No, no, pero cuando sea así, pide. Yo te la ayudo. No, no, no mames. No mames. Eso, me voy. Para el cuartel. ¿no? chicos, les explico. El equipo aquí, lo que somos Cuervo y Pinilla el día de hoy, estamos haciendo de logística. Les estamos llevando municiones y cosas. Ay, ¿Qué ¿Para, ¿Para las municiones, no, vamos, se las dejamos allá. Vamos acá, aquí lo encuentro en fracionado asesoramiento, cambio. No, no, Ay okay, bueno, eh, oh, Dios. ¿Qué tal Castellón? ¿Munición? 56. Sí. Lo que ni tenga ah. ahí del suelo, ¿listo? No tienes pepas. Pepas por el momento no tenemos. Pepas de cuál es, de 40? Yeah. Copy. Yeah. 855. Pregunta. ¿Tiene la referencia de sus pepas? 855 no, 856. Problema de referencia. Tengo HD 40 milímetros. No, no tengo ni siquiera. ¿Sí ven? Es ¿La pepa no muestra? Si no, no, no, eh, ya confirmo. Dice trazadora, calibre 30 30 cartucho estándar, calibre 5.56. Sí, sí, ah, 5.56. Sí, y las pepas? ¿Quién necesitaba las pepas? M4 M320 M320 ¿Quién pidió pepas? ¿Nadie? M320 Sí, totalmente, compa, siendo ni shit Gente oh? ¿Quién pidió pepas? Eh, eh, Peña eh, Ahí están las HE, 40 milímetros Giraldo Peña, ¿me copias? Cañas, ayuda de la referencia de, los, de las pepas Le confirmo, son HE de 40 milímetros Recibido, yo una Peña, ¿dónde estás? Peña Peña Oye, ¿qué me está diciendo ahorita? Que escucha mucho como muy duro el juego Peña, Peña está por aquí, ¿no la has visto? Pues que todo, estamos juntados. Peña. Por favor. Vale, homby. Menos de la izquierda. Me lo único que hay porque. Ah. Te pa afuera. Dale, ¿necesitas pepas? Ah, hay un modo que me dijo, ¿cierto? Sí, necesito munición. Ahí se las dejo en el base. Pégale, gracias. Tengo HE y 56. 3. Uy. Las pepas. HE 40 las dejo ahí. No aparecen no. ahí. Sargento, bueno. puedo coger el arma que está en el inventario. ¿Cuál? Eh, ¿Cuál? cuál? Las ML. Sí, sí, sí. Si sí, quiero ya te las traigo. Mira, ahí están las granadas, las 40 de mm. 3. Las HE, te dejo 12. ¿Cómo hago para recoger una munición de la ametralladora que está en el suelo? Acércate y extiende la mano. ¿Te deja? No, no acá en la otra. Ah, esa eh, la puedes coger, pero no te deja equiparla. ¿Para, para ponérsela a la ametralladora? No, no, deja equiparla yo la desmonté se le iba a pasar al zombie pero no ajá está como jugati no sé la verdad yo le intenté también pero no no esto está hot Podemos a que no vengan más ataques están todos bien aquí afirmativo <risa> señor ¿Está bien, Tocano todo bien ni eh, todo más que Contacto desde el whisky. Alcando Okay. Uy. User left your channel. User joined your channel. Uh, yeah. ¡Sí, escaló. calcano. No, ¿pero esto qué es? Se descarga con nada. Pucha, solo queda una. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Últimas, últimas cincuenta. ¡Dígame, dígame! <risa> ¡Pucha! Pepo, tú le copiaste al sargento cano? Pedí ¡Uy! ¡Pepas! ¡Pepas, de cuáles! No, no copia, no copia esa. Dios santo. Bueno, sí, sí, loco. Sargento, pepas de cuáles? Para el MGL. Ah, las de 40. ¿Las consigues? Listo Tengo acá munición y demás ¿Qué solicitan? Pepas, pepas al sargento Cano de 40. es la? dejé. de qué? Voy para el médico. Copy, copy, copy ¡Uy! Necesitamos pasar Arras debajo, arras debajo Paso, paso, PASO no a Aliado, aliado, aliado. Uh, uf, tenemos munición. Solo intendente. Ya está bien. Si, sí, estoy bien, solo necesito munición, si es posible Aquí hay, aquí hay ¿Me interrogo dónde sacan? ¿Listo? Perfecto, ahora ya Estamos en el punto médico, cambio Ah, oh, esto es de la ochenta de la... de la estoy otra Estoy dejando de la ochenta señor sí. Sí. Entonces, Se Está ha hecho un, un caos El punto médico no asome mucho la cabeza, por favor Uy, pues voy te activar a llamar, está bien. A ver, ver, tengo Aquí la los pecos de Carlos, ¿dónde estará? Uy, uy, mi teniente le pasó cerca. Los puntos médicos no. Ay, le estaba vendando la cabeza, a mi teniente. Ey, ¿qué tal, fue? ¿Cómo vamos? ¿De no qué? No. Listo, mi teniente. No, no. Bueno, solo iban a llegar dos oleadas de ataque, no, no, no. supuestamente. Ahí vamos como 20. ¿Pensón? ¿Pensón? Cuidado. 8 horas desde por allá. ¿Lo tienes, Pinilla? Pinilla? Me Caña, sin interrogo, tenemos las cadenas de cincuenta. 6-1, de eso no, no llegó. ¿Tiene pepas? Solamente dos. Listo, ya le gestiona. Pepas para Pascual. Pepas Tienen que ser las. Pues ser el encamino. ¿no? pues ser el encamino. Me equivoco, no sé cuál es la no, no radio ¿Cómo? No, nada, no tenemos más mochila. Dejo todo en el vehículo. Con las últimas, ¿listo? bien? Sí. Listo. Lo que había está en el vehículo. El médico está lejos. ¿El médico? Sí. Sí, sí. Toca llegar hasta Ya hasta el punto de. Listo, se me acaba de. Acá? No, ¿Te no cuadren? Sí, pero necesito las. La, la, ah, las ¿Sí? que son por 6. Las 441. Ok. ¿Cómo están, ¿cómo están? Creo que solo hay un paquete de 12 allá en la caja. Ya te la busco. ¿Cómo están sentados ustedes y me están disparando desde allá al fondo? Ah, pues yo no sé. Yo estoy viendo con la. Cañas, cañas, que le llevo las pepas individuales a, a paso. Confirmo, me dijo individuales, cambio. Vamos, muchachos, vamos, no, soy de Cartagena, amigo. De Cartagena para el mundo. Cuervo. Cuervo, cuervo. La juega, la juega, aquí tengo las últimas HE de 441. Uy, me las puedo dejar ahí, mi cliente ahí me tengo todo el mierderito ahí <risa> Hasta hay un ahí un ahí. Sí, Uy, se sabe pronto porque si no... no Listo, no, es lo que hay de... No hay mal. No. ¡Chao! Una... <risa> ¡Aliado llegando, aliado llegando, aliado llegando! Listo por eso? ¿Quién es de las pepas? Tomal. Ya le pongo sangre sí, Peña, y. Peña, está en la, la, la escalera, frente. señor. Escalera arriba. Peña, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. ¿Pepas de cuáles? Uy. Tengo las últimas. Gracias. están las individuales son las últimas 10 peña, peña. No. <risa> uy uy ver uy uy listo uy uy uy se acabaron, ¿dónde, dónde están las pepas de 6? ¿Quién las necesita? ¿Pascuales? ¿Y dónde está? al otro lado. Ay. estar por allá. Bueno, mejor. Venga, llega a la punta 50 también. No hay, se acabó. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. todo bien? Sí, sí, todo bien, Copy, pinilla, todo bien. ¿Listo? Dónde está Pascuales Pascuales, Pascuales, ¿dónde está? No, se acabó, no hay Ay, No hay No he mandado a a ¿Cuáles lo están buscando? ¿Cuáles? Sí. Ven, ven, te tengo las últimas acá en el vehículo Las de seis, ¿no? Sí Listo, ya no hay más sí. Oh, Bueno, sí tu cuerpo, ¿cómo la vio? Interesante, está jodidísimo Eso es un voleo duro, plagado, plagado. Está pesado, tiene munición suficiente. Estoy sin munición, la verdad. Yo estoy andando sin munición. Yo le estoy dejando a toda esta gente. Me estoy defendiendo con mi bereta. Ah, bueno, pues lo ven. Sí, o sea, ya... No, ya van dos olas de ataque y parecen 10. Apenas pues van dos. Yo conté dos. ¿Contado ustedes? ¿Qué? ¿Eh? Yo no he contado nada. Una es, de... una es del norte. Una es del ex última que fue desde el Whisky No, para el inicio fue Norte y Sur Y esta fue Eco y Whisky Hey, logística, necesita que munición toda la entrada de las del, del complejo. Pues, pues, bien Pues se le más en camino Pero en bomba, en bomba, de la M4, no tenemos nada de munición acá como que no? Yo le llevé me cuata la confirman ¿llevan ustedes munición suficiente? Ah firma para 60 ¿También de munición? Sí, tratando de cómo se monta. No, no, no, no te va a dejar porque no, no sé, no, no sé, o sea, qué pasa con eso, pero no deja. No, no, no tengo lo de la música activado, amigo. Hey, cómo están todos acá, vienen? ¿Sí? No, ya se acabaron las pepas, las solas y las que vienen en paquete. No, se acabaron. Las últimas las de pascuales.